Yo siempre he trabajado mucho el tema de la visión, tenemos que tener claro para dónde vamos. La idea es que si tenemos esa visión bien aclarada, pues es muy probable que el universo se encargue de darnos todos los componentes precisamente para que la hagamos realidad.